Bien chicos, eh, hemos llegado a esta parte donde vamos a centralizar toda la información que hemos generado en estas operaciones previas. Haciendo un recuento, hemos emitido una factura. Una parte la hemos recibido al contado, otra parte al crédito. Por ese crédito hemos emitido una letra de cambio. Con esa letra de cambio hemos esperado que transcurran los 30 días del plazo y hemos ido a cobrarla al cliente cliente deudor por supuesto a quien le dimos el crédito en la fecha de vencimiento 5 de abril el cliente nos emite perdón, primero de mayo el cliente nos emite un cheque este cheque es ingresado a nuestras cuentas y posteriormente se va a ver reflejado en las cuentas corrientes de la empresa todo lo que hemos hecho, tenemos que reflejarlo al final del día. Es por eso que hacemos acá el cuadro, del ingreso del día, contando el dinero total. Empezamos. El cierre de hoy, el cajero posee en caja por las ventas lo siguiente, sin considerar el facto. Ventas al contado. Billetes, hacemos un arqueo de efectivo de lo que tenemos en caja. De 100, 4 billetes, 400. De 50, 2 billetes, 100. De 10, 7 billetes, 70. En total, 570. Monedas, de 5 soles, nada. De 2 soles, tampoco. De 1 sol, 11 monedas, 11 soles. De 50 céntimos, nada. De 10 céntimos, 22 monedas. Por lo tanto, tenemos 2 soles, 20. Más los 11, 13, 20. Sumamos los dos totales. Y nos da que tenemos como total de efectivo el día, a consecuencia de las 4 facturas, 583,20. Deberíamos tener acá las cuatro facturas y el ingreso debió, debió haber sido 1.468 soles, pero como el 40% lo cobramos en contado, solamente tenemos este efectivo que acabamos de arquear. Así es que el crédito que otorgamos fue el 60% de cada una de las facturas, que acá lo vemos. Y esto nos da que tenemos cuentas por cobrar por 874 soles con 80 soles. 884 soles con 80 céntimos. El total del ingreso nuevamente está acá como total replicado. Hasta ahí lo que hemos hecho es ver nuestro efectivo. Y cómo se ha compuesto el ingreso del día. Ahora vamos a cuadrar de una manera sencilla. El total del ingreso es lo que reflejan las facturas las cuatro facturas reflejan 1458 y acá está como ingreso esto es exactamente igual a todo el egreso el egreso lo estamos considerando como todas las facturas ¿no? que están con letra de cambio que están para cobro dentro de un mes y el efectivo que acabamos de arquear que equivale a 583.20. con 20. si sumamos los egresos más el efectivo nos da 1458 por lo tanto esta igualdad se cumple y hay cero faltando, asimismo va, al terminar el día vamos a devolver el fact que nos dieron que equivalió a 3195 soles. pues bien hasta aquí chicos acabamos de resumir el cuadre de caja, continuamos. <risa>